Imagine que su vida es un río. Si usted tuviera el poder de un río para cambiar el paisaje, ¿qué crearía? ¿Cómo diferiría su futuro si pudiera dominar el río de la vida? Más de un cuarto de millón de personas en más de 30 países han aprovechado el poder de una empresa extraordinaria, For Life Research, y de un descubrimiento extraordinario, Transfer Factor de For Life. For Life Research es el resultado de la energía, la dedicación y los sueños concentrados de un hombre, David Elizabeth, el cofundador y director ejecutivo de For Life. Ya sea que esté escalando montañas o explorando antiguas rutas de comercio, la pasión que tiene David por alcanzar un alto rendimiento y su ímpetu de innovación han forjado su experiencia y su visión. Su ímpetu de dar lo mejor va más allá de su vida personal, forjando e impulsando también su visión en los negocios. Esta visión se refleja en el compromiso de For Life de llevar Transfer Factor a todo el mundo. Su esfuerzo por cumplir con ese objetivo hizo que se nombrara For Life una de las empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Este estupendo crecimiento se debe a los cientos de miles de personas que se contagiaron de su visión. Ellos leyeron la investigación. Utilizaron Transfer Factor de For Life y descubrieron que él mismo les dio el poder de experimentar nuevos niveles de éxito físico y económico. Cuando mi esposa Bianca y yo fundamos For Life en 1997 e introdujimos el Transfer Factor de For Life al mercado, solo podíamos imaginar el impacto que esta empresa tendría a nivel mundial. La respuesta superó todas nuestras expectativas. En el 2004, Lanzamos la fórmula avanzada de Transfer Factor de For life que duplicó prácticamente la efectividad original de Transfer Factor. Nuevamente, el impacto que tuvo a nivel mundial fue sorprendente. Esta nueva fórmula avanzada fue un progreso significativo. Además, pude observar que el mundo comenzaba a comprender la manera en la que Transfer Factor de For Life podía educar y respaldar el sistema de respuesta natural de nuestro cuerpo, pero sabíamos que debíamos concluir otro viaje, un viaje que habíamos dado comienzo varios años atrás. Es un viaje que finalmente me ha traído aquí al Amazonas, uno de los biosistemas más ricos de la Tierra. Es un viaje que finalmente ha reunido la sabiduría de la medicina antigua, la tecnología de los investigadores modernos y el poder sin igual de Transfer Factor en un preparado completamente nuevo. Transfer Factor Río Vida de For Life La tarea de Río Vida comenzó en el año 2000. Dave desafió al equipo de investigación y desarrollo a crear un preparado líquido sin cambios en la fórmula avanzada de Transfer Factor de For Life. Luego de años de perseverancia, su dedicación rindió frutos y el viaje de Río Vida adquirió dinamismo. Una vez que pudimos ofrecer la eficacia de la fórmula avanzada de Transfer Factor en un líquido, supimos que teníamos el potencial de crear una bebida saludable con el mayor impacto posible. Empezamos entonces a buscar ingredientes que contuvieran una calidad y vitalidad superior a cualquier producto en el mercado. Vislumbré que este producto río vida sería como un poderoso río vivificante. Después de todo, eso es lo que significa río vida en portugués. Transfer Factor de For Life aportará la corriente principal y el flujo nutritivo más rico de frutas y bayas lo alimentarán, creando un poderoso caudal de vitalidad. Lo que me trajo aquí al Amazonas es esto. El azaí tiene el tamaño de una uva y el fruto es una capa delgada que cubre una gran semilla. Hmm. Tiene un suave sabor a baya con un toque de chocolate. El azaí es conocido por los brasileños como la fruta energética de la naturaleza. El azaí es rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales saludables... ...y cuenta con un perfil casi perfecto de aminoácidos esenciales. Para completar este río de vitalidad, Río Vida contiene los fitonutrientes y antioxidantes de las granadas... ...los arándaros, las bayas de sauco y las uvas. Por sí solas cualquiera de estas frutas brinda un alto respaldo nutritivo... ...en combinación con la fórmula avanzada de Transfer Factor de For Life, el azaí, la vitamina C y la lactoferrina... Forman un jugo puro que fortifica y energiza al cuerpo. Al probarlo descubrirá que Río Vida sabe delicioso y cuenta con nutrientes que mejoran la calidad de vida. Transfer Factor Rio Vida de For Life es el matrimonio perfecto entre la ciencia moderna y la sabiduría de la medicina antigua, el compuesto perfecto entre el poder de la energía y el sabor exótico, y la manera perfecta de alcanzar el dinamismo en su negocio y llevar Transfer Factor a todo el mundo. El poder y la magnificencia de estas cataratas provienen de miles de ríos que fluyen juntos al mismo tiempo y en el mismo lugar para crear una fuerza majestuosa e imparable. El poder de For Life proviene de la energía y la fuerza vital de personas como usted que se reúnen en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con los productos adecuados y la oportunidad financiera adecuada, con Río Vida, Usted puede ayudar a crear una corriente de abundante salud y una ola de riquezas que sean imparables. Imagine la transformación de la salud y la riqueza de millones de personas en todo el mundo. La visión comienza aquí. Comienza ahora mismo con Transfer Factor Rio Vida de For Life.